El regreso de los Dino Caballeros, tomo posesión de este planeta en nombre de nuestra suprema eminencia, Diamante Ryu. <risa> <risa> la fuerza vital de este planeta pronto será nuestra. Bueno, que está cerca de la superficie. Sí, ahí está. <risa> ¡La fuerza vital! La fuerza vital de este planeta se habrá acabado muy pronto. Yo seré el primero en probarla. ¡No! mía. Hey, ya lo veremos. La fuerza vital del planeta se está agotando en evidencia. ¡Ups! Se ha acabado. Me permitís señalaros que un planeta con tan poca fuerza vital no merece el esfuerzo de transportar el batallón de dragosaurios. Aquellos que dijeron que era un objetivo valioso lo lamentarán, te lo aseguro. Es lo más justo, Evidencia. Mi próximo objetivo será el planeta con la fuente más rica de fuerza vital de la galaxia. El planeta Tierra. La Tierra, señor. Otro brillante plan, como siempre, evidencia. Solo vuestra suprema evidencia merece semejante riqueza de fuerza vital. Pero perdonadme que os señale un problemilla sin importancia. Dime, ¿cuál es? Los Dino Caballeros protegen la Tierra con los poderes que les concedieron sus antepasados. Así fue como os derrotaron la última vez. Aquella derrota no es asunto tuyo. Mi deseo de conseguir la fuerza vital, sí. Los dinosaurios están profundamente dormidos. No se despertarán fácilmente. Prepara a los dragos para la batalla. Sí, la fuerza vital será nuestra. Por oh, sí, majestad! Oh, ¿No es emocionante, niños? Vuestro padre ayudó a diseñar el dinotarium. Sí, sí mamá. mamá. Kaito, deja de jugar. Enseguida, mamá. Bueno, aquí tenéis por fin el Dinotarium El mayor museo del mundo, especializado únicamente en dinosaurios Como podéis ver, he usado un concepto completamente nuevo en yo la fachada quiero y... a ver los dinosaurios! ¿Podemos entrar ya? Pero si acabamos de llegar Jake, cariño, el edificio es precioso de verdad, pero no deberíamos entrar a ver la exposición uh, Sí, pero uh, como yo he diseñado el edificio, había pensado que os interesaría ver la estructura Ha un trabajo maravilloso, venga niños, vamos a ver los dinosaurios Hola a todos, bienvenidos al Dinotaurium Abbott Tenga, aquí tiene todo explicado Estupendo, gracias Aquí tienes mm. Esto es para usted, señor Oh, gracias Dios mío, esto es sencillamente maravilloso ¡Oh! Mirad, ese parece volar de verdad ¿No son preciosos, Kaito? Kaito, estás prestando atención uh, Sí, mamá, fantásticos Vaya, esto es increíble Fijaos en el tamaño de ese esqueleto. ¿Es un monstruo? Bueno, quizá lo fuera. Ahora solo es un puñado de huesos viejos. Kaito, ¿siempre te han interesado mucho los dinosaurios? Y me interesan, pero ahora solo me interesa este. Tengo que alimentarlo. Si no lo hago, bajaré de nivel y tendré que empezar de nuevo. Está bien. Supongo que ya se le pasará. Hmm. Veamos. ¿Este es un tiranosaurio o es aquel que está allí? No han tenido tiempo de poner los letreros aún. ¡Ah! Y este debe de ser un diente de sable, ¿no? Eh, déjame comprobarlo. Eh, yo creo que es un Triceratops. ¡Lo conseguí! Disculpa, jovencito. Si sigues con ese estúpido juego, no aprenderás nada sobre dinosaurios. ¿Quiere decir que no sabré que ese es un Triceratops y aquel un Tiranosaurio? ¿Y que aquel del cuello largo es un Brachiosaurio? Ah, y el pequeño que está allí, el de los colmillos enormes, es un diente de sable, ¿no? Sabiendo tanto de dinosaurios, deberías prestar más atención. Podrías convertirte en un experto si te lo propusieras. ¡Es verdad! ¡Acabo de alcanzar el nivel de experto! Dragowind, infórmame. ¿Han finalizado los preparativos? Por supuesto, suprema Eminencia. Todo listo y en orden. La fuerza vital de la Tierra es especial. ¡Debe ser mía! Sí, eminencia. ¡Dragosaurios! ¡La fuerza vital de la Tierra nos espera! ¡Vamos a atacar! ¡Yo, Trago Windows Nordeno! ¡Allá mañana la fuerza! La Tierra está en peligro. El doctor Abrams sabe muchísimo de dinosaurios. Parecía que su conferencia no iba a acabar. Tal vez, si no le hubieses hecho tantas preguntas, no habría durado tanto. ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Pasa algo? ¡Me he dejado la gorra de Ronnie! Oh. Por favor, ¿te importaría volver a por ella? No. Creo que está junto al tiranosaurio, cerca de donde tú estabas jugando. De acuerdo, no tardaré nada. Gracias, cariño. Tendré la merienda preparada cuando llegues. Huele diferente que cuando estuvimos la última vez. Eso es porque los humanos usan combustibles fósiles que contaminan el aire. No esperemos a que destruyan el planeta. Podemos hacerlo nosotros. Creo que <ríe> no saben que cada planeta tiene una cantidad limitada de fuerza vital. ¿No os parece? Estoy de acuerdo. El último planeta era mejor. No estaba cubierto por estas cosas verdes. ¡Ya! No durarán mucho. En pocos minutos. La vida en la Tierra solo será un recuerdo. La conversión ha comenzado. Ojalá hubiera prestado más atención cuando estuvimos aquí. Mi hermano perdería la cabeza si no la llevara pegada. Vaya... ¡Qué guay! Me alegro de haber tenido que volver. ¡La exposición es genial! Sí, desde luego que sí. He trabajado mucho en esta exposición. Estoy muy orgullosa de ella. Siento no haber prestado más atención antes, pero es que... Parece que los videojuegos es lo único que les interesa a los niños. Yo siempre he creído que aprender cosas de la naturaleza es más interesante, incluso a tu edad. Tengo que reconocer que estos dinosaurios son mucho más interesantes que los del videojuego. Debían de ser muy fuertes. ¡Claro que lo eran! Los monstruos y los extraterrestres de tus juegos no podrían vencer a un dinosaurio. No me gustan tanto los videojuegos, lo que pasa es que... ¿Sabes? Hay un tonto en el colegio que dice que si no paso al siguiente nivel, pues... Tienes que defenderte, no puedes dejar que nadie te amenace así. No se me dan bien las peleas, no he aprendido a pelear. Ojalá fuera tan fuerte como un dinosaurio, tanto como un tiranosaurio. ¿Puedes acercarte más? ¿No va a morderte? ¿De verdad puedo? No veo por qué no. Quizás si tocas al tiranosaurio te hagas tan fuerte y poderoso como fue él. ¿Cómo eran de fuertes los dinosaurios? Son las criaturas más fuertes que han existido. Debían serlo para sobrevivir, porque la Tierra no era un lugar tan habitable como ahora. Pero si eran tan fuertes, ¿qué les pasó? ¿Por qué no queda ninguno? Porque el mundo cambió, y los dinosaurios también. Durante millones de años, algunos se adaptaron al agua y otros se hicieron más ligeros y desarrollaron la habilidad de volar. Por eso muchos científicos dicen que los pájaros descienden de los dinosaurios, ¿verdad? Sí. Hace millones de años, el tiranosaurio Rex era la criatura más fuerte de la Tierra. Adelante, preséntate a ellos. Si vais a ser amigos, seguro que le gustará saber cómo te llamas. Y a mí también. Oh, me llamo Kaito. ¿Y tú? Yo soy Naomi. Pareces tener un don especial para los dinosaurios. Sí. Son increíbles. ¿Qué ocurre, Kaito? Creo, creo que se han movido. Me parece que tienes mucha imaginación. No, lo digo de verdad. Lo he notado. No seas tonto, Kaito. Un fósil no puede moverse. Lleva millones de años muerto. Sí. Creo que tienes razón. La fuerza vital está cerca, puedo olerla. ¡Mira! ¿Qué? ¿Sale de esas rocas de ahí? ¿Un manantial de fuerza vital? Será mejor que la probemos antes de decírselo a Dragon Wing, solo para asegurarnos. ¡Sí! <risa> Me da igual que tenga sentido o no. Se movió, estoy seguro. Dejad un poco para nosotros. No te preocupes, hay es para todo. <risa> Vamos, chicos, dejadnos comer. Lo siento, tendrás que esperar tu turno, como todos. ¿Qué? Es ese ruido tan raro. ¿Ah? <risa> <risa> ¡Dinosaurios! Es imposible. Y parece como si estuvieran hablando. ¿De dónde han salido? ¿Qué están haciendo? Estas hojas se están muriendo. A esta velocidad acabaremos con el planeta nosotros solos. Es horrible. ¿Qué debo hacer? Uf, todo esto está muriendo. No puedo permitirlo. No permitiré que lo hagan. Ya basta. Dejadlo ya. Ha llegado el momento. ¿Estáis listos? Oh, ¿Los malos han vuelto? Si Diamante Ryu ha vuelto, tenemos que detenerle. Sí, apesta a Drago, deben de haber aterrizado muy cerca. La tierra está en peligro. ¡Despierta, Tricera! ¡Se acabó la siesta! ¡Espavila! <risa> <risa> <risa> Déjame en paz. Brachio, ¿cuánto tiempo hemos estado dormidos? Según mis cálculos, 65 millones de años. La Tierra necesita a sus guardianes de nuevo. ¡Nos dio, caballeros! ¿Quién es ese pequeño insecto? Es uno de esos seres humanos, creo. Un humano. Oh, no sirve ni como aperitivo, mucho menos de comida. Pero tiene el tamaño perfecto para postre. Buena idea. Mirándolo bien, parece apetitoso. ¿Te encuentras bien? Uh... Sí ¿Qué hacéis vosotros aquí? Creíamos que estabais dormido. Y por mí todavía seguiría durmiendo pero en cuanto supe que estabais aquí, he venido a saludaros. Kaito, será mejor que te alejes. ¿Eh? Espera, ¿cómo es que sabes mi nombre? Tú te presentaste, ¿no lo recuerdas? ¡Ah! ¡Ah! Adelante Kaito, preséntate. ¡Oh, ¡Eres el Tirano del Dinoterium! Así es. Y ahora apártate de aquí. Vale. Se acabó, Tirano. No podrás con los tres tú solo. No tienes ninguna posibilidad. Oye, ¿de dónde has sacado que estás solo? Sí, ¿de dónde? ¿Os acordáis de nosotros? ¿Los Dino Caballeros? Siempre hemos estado aquí para proteger la fuerza vital de la Tierra de asesinos como vosotros. Largaos de aquí mientras podáis. La Tierra no sufrirá ningún daño estando nosotros. Ah, ¿no? Creo que vamos a probar el sistema de seguridad. ¡A por ellos! ¡Roo! Dino Tirano por los antepasados Espada de Plata Dino Caballero Armado en marcha Dino Brachio por los antepasados El hacha del valor Dino Caballero Armado Dino Estego por los antepasados <risa> Estego Esqueleto Giratorio Dino Caballero Armado Dino Sable por los antepasados, Sable Látigo, Dino Caballero Armado. Dino Tera por los antepasados, Tera Boomerang, Dino Caballero Armado. Dino Tricera por los antepasados, ¡Tricera Dagas de Jade. Maravilloso, Dino Caballero Armado. Dino Mamut por los antepasados, Colmillos de Mamut, Dino Caballero Armado. Hemos intentado ser educados, pero creo que necesitamos ser un poco más directos. ¿Quieres dar unas vueltecitas? Cuchilladas, sable! <risa> Estupendo. Son todos maravillosos. Detrás de ti. ¡Cuidado! <risa> ¡Has fallado! ¡Dije detrás! Uy. Oh, oh, oh. Ahora verás. Oh. Sigo en forma. Oh. ¡La Fuerza Vital de la Tierra está bajo nuestra protección y siempre lo estará! Eh, ¿Ha condenado la Fuerza Vital? ¡Vámonos, chicos! ¡Salgamos de aquí! ¡Buen trabajo, Dino Caballero. ¡Seguro que vuelven! ¡Venceremos a esos dragos cuando haga falta! ¡Puede, pero Diamante Ryugo es un adversario letal! El bosque se recupera, el equilibrio se ha restablecido por ahora. ¿Hola? ¿Hola? ¡Tirano! Solo quería decirte que me has salvado. Y a todos los demás, gracias. El único que se merece las gracias eres tú, Kaito. Tu preocupación por el medio ambiente fue lo que nos alertó. Tú fuiste quien nos despertó, ¿sabes? ¿Ah, sí? Eres el primero de tu especie que conocemos, nuestro primer amigo humano. ¡Saludad a todos a Kaito! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Esto es increíble. Si mis amigos me vieran ahora, se quedarían alucinados. ¡Sois geniales! Dragoin. No fue culpa mía, suprema evidencia. Yo solo llevé a cabo vuestro brillante plan. No... Si los Nilo, Caballeros se resisten, ¡destruyelos! La Tierra es la mayor fuente de fuerza vital y será mía. Sí, eminencia. <ríe> y después. Por favor, dése prisa, doctor Abbott. Se trata de una emergencia. ¿No crees que estás exagerando un poco, Naomi? ¡Cálmate! ¡Exagerando dice que me calmé! ¡Ha oído lo que le he dicho! ¡Han desaparecido mis dinosaurios! Ya veo. Puede que trabajes demasiado. Será mejor que te tomes unas vacaciones. Cree que estoy loca, ¿verdad? He Hechos un vistazo a la exposición y ya verá que lo que le digo es cierto. ¡Han desaparecido! ¡Fíjese! ¡No estaban! Piénsate lo de las vacaciones. Por cierto, por si lo has olvidado, no son tus dinosaurios. Pertenecen al Dinotarium. Así que no vuelvas a perderlos, por favor. No. Puede que necesite unas vacaciones. Hasta la próxima.